Cómo estructurar un lanzamiento Y lo he dividido en cuatro fases Cuatro fases que quizás Nunca antes Hayas escuchado Porque la última es un tanto extraña No se suele escuchar Pero para mí es súper, súper importante Entonces, cómo yo estructuro Un lanzamiento, cómo lo hacemos en la agencia Y cómo esto nos ha permitido pues Ya superar las seis cifras en lanzamiento La primera parte Es la promesa Y el avatar No pasamos a nada, es decir, no hacemos ningún otro paso, sino que lo primero que hacemos es buscar la promesa y el avatar, qué es lo, que problema vamos a solucionar y a quién se lo vamos a solucionar aquí va el 65% de nuestros esfuerzos sí que es cierto que cuando ya has diseñado muchas promesas, has trabajado con muchos avatares todo esto se vuelve más sencillo pero el 65% de los esfuerzos va aquí promesa y avatar si esto no lo tienes claro, sería como plantarte en medio de. de una. De, no sé, en medio de la, de la Antártida con todo lleno de pingüinos, y te plantas ahí con tu tienda a vender bañadores. Quizás Winhof, el, el, el tipo este de. Que, que se, se fue a esquiar en. casi semidesnudo, te, te lo compraría, pero. <risa> No encajaría, ¿no? seguramente venderías más si te vas pues, a Tenerife, que es de donde, donde estaba yo, si te vas al Caribe. Entonces, esto es súper, súper importante que lo entiendas. Promesa y avatar. De nada sirve que tengas una landing page increíble, que la estrategia sea brutal, que captes los mejores, los mejores leads. De nada sirve todo eso si la promesa y el avatar no es el adecuado. ¿Qué o cómo, cómo nosotros lo llevamos a cabo? Tenemos en la, en la agencia... bueno una estructura exactamente para detallar o para sacar el avatar. Con un montón de preguntas estratégicas. Además, lo tenemos tan estructurado y para que te hagas una idea, que en, en el último lanzamiento de David, que es, que es un psicólogo, bueno, conseguimos al final, no tenía ni el producto creado, se consiguieron facturar 10.000 euros, pero después cuando terminó el, el, el taller, ¿no? y David me lo contaba, me decía, mira Dani, mira lo que me ha hecho esta chica. Y la chica le había dicho... Es que en el taller en vivo, en los correos, o sea, sentía que me hablabas. Sentía que era a mí, como si estuviésemos teniendo una conversación de Zoom uno a uno, tú y yo. Y entonces ahí es cuando te das cuenta realmente que conoces al avatar. Por eso es súper importante saber a quién le vendemos y qué problema solucionamos. La segunda parte es la parte técnica, la creación de las landing pages, la creación de los emails, todo... Digamos, toda esa parte más técnica Más eh, que tienes que ponerte ahí a, a, a trabajar Al principio yo recuerdo los, los primeros lanzamientos Que era toda una odisea Tener que crear todo Yo, el hombre orquesta, los emails to, Todo, todo, todo, todo Además que yo empecé con mis primeros lanzamientos, ¿no? Eh, con PLF sin saber hacer Con webinar sin saber hacer y, y, y, y lo hacía como podía A día de hoy Esto... Pues cada vez es más y más sencillo, ¿no? Ahora tenemos, bueno, trabajamos con diferentes documentos, diferentes checklists, tenemos un documento donde tenemos apuntadas las URLs, esto nos permite llevar un, un lanzamiento pues más tranquilo, donde los últimos días no estás estrés de guay, y esto y lo otro, no, vamos tranquilos, tenemos, vamos todo bajo un control. Tenemos un calendario también de 30 días donde cada persona sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer cada día. Entonces, no existe ese estrés de los lanzamientos. Oh, ya, ya llega, no sé. No. Y para mí esto es súper bonito. La tercera parte es... La parte práctica. La parte práctica es el taller en vivo, el webinar, el, el PLF, toda esa parte donde ya al experto le toca poner en práctica lo que sabe. De cara a nuestra agencia esto es súper sencillo porque le damos... Literalmente todo el contenido Todo lo que es la estrategia el, el paso a paso, pues si es un webinar Pues la estructura de cómo Entrar, cómo Qué objetivos debe llevar cada, cada clave o cada secreto Cómo debe ser el cierre Si es un PLF se le pasa incluso el guión Tiene todo Lo único que tiene que hacer el experto es poner su contenido Lo que él ya sabe lo pone y ya está Porque el resto se lo damos nosotros Entonces esa parte práctica se convierte en algo súper, súper sencillo Aunque sí que a veces Y sobre todo al principio lo veía, era muy tedioso Ponerte a dar un webinar sin, sin haber hablado Ninguna vez a cámara o, o ponerte a dar un webinar sin saber la estructura que hay detrás Es muy, muy complicado Porque fallan cosas, porque no vendes Y no sabes por qué Joder, si el producto que tengo es muy bueno Ya, pero ¿le has demostrado a la persona que es una oportunidad? ¿Le has roto sus objeciones internas? ¿Le has roto las objeciones externas que tenía? Hay muchas variables que debes controlar en un lanzamiento. Y digamos que esta es la, la, la tercera parte. Y ya la cuarta parte. Y es que nadie, o sea, nadie hace esta parte. Ni yo tampoco lo hacía. Es la parte de agradecimiento. What? De agradecimiento del experto con los alumnos, con las personas que entran al programa... Pero también la parte de agradecimiento con la agencia. Donde nos reunimos todos y agradecemos. Al final se forman... Joder, es una pequeña familia durante el lanzamiento. Es, es que me cuesta incluso explicarlo, pero se forma algo súper, súper bonito durante el lanzamiento. Estar ahí todos los días a fuego, mano a mano. Para mí es súper es bonito. Y, y poder... Después del lanzamiento, hacer una reunión a través de Zoom para simplemente agradecer a la otra persona, a la, incluso a los miembros de la agencia. Joder, yo con las personas con las que trabajo me encanta agradecerles por su trabajo. El otro día recuerdo que estaba en una reunión y Clau, que es la copy, em, entró, bueno, entró a la reunión y, y, y yo simplemente estaba callado viendo cómo, cómo hablaba, cómo, cómo resolvía todas las objeciones del cliente. Que cuando cerramos el Zoom, lo primero que hice... Además, me acuerdo que estamos en la reunión y lo apunté así. Felicitar a Clau en, en, en un post como estos. Y entonces, cuando terminamos la reunión, puse el audio de WhatsApp y le dije, Clau, felicidades. A veces, cuando estoy tan, tan, tan enfocado en el lanzamiento y quiero que todo salga bien y todo salga perfecto, no presto tanta atención. Pero ahora que lo veo desde fuera, felicidades. Y bueno, mi objetivo, y, y ya para cerrar un poco este episodio... De la nueva realidad paralela, mi, mi, mi objetivo es que este próximo año 2021, en un lanzamiento, superemos la barrera del millón de euros. Sí, sé que es un objetivo grande, sé que es un objetivo además loco, pero lo veo posible. Lo veo posible. Hasta ahora ninguno de los lanzamientos han bajado las cinco cifras. Trato muy bien de, de filtrar con qué clientes trabajar y con quién no. Y no es sobre el dinero. No está ahí el punto. Tengo que ver que esa persona realmente tiene un conocimiento que pueda ayudar. Que lo que va a sacar vaya a ser bueno. Me han llegado muchas ofertas de productos que no van conmigo. Es decir, que no van con mis valores. Donde había muchísimo dinero encima de la mesa he dicho, no. Porque esto no va conmigo. No quiero ensuciar el nombre de la agencia. Así que bueno, eso es todo. Te envío un fortísimo abrazo. Permanece atento, atenta al podcast porque... Voy a seguir subiendo muchos episodios aquí también en YouTube. Suscríbete porque voy a estar haciendo sorteos, dando regalos, etc. Y si a ti también te gustaría hacer un lanzamiento, tienes por aquí un enlace de nuestra agencia para que agendes una llamada gratuita conmigo personalmente para que hablemos a ver si es factible, a ver si, si realmente se puede hacer algo con, con lo que tú ya tienes. Y nada, clic aquí abajo, resérvala y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!